Nos dimos cuenta que un día eh, llegó, el, llegó la draga y empezó a dragar. Estuvieron tres meses, preguntamos a la autoridad y no tuvimos respuesta. Hoy llegamos a Ramallo, invitados por, eh, por el pueblo de Ramallo, que está sufriendo bueno, consecuencias de, hoy del dragado, principalmente frente a sus costas, que, que bueno, alterarían el curso normal del río, trayendo consecuencias eh, digamos, ambientales que, que no tienen ningún tipo de control ni, ni de estudio hasta el momento. hacer audiencias públicas con un pueblo participativo, con profesionales en el tema, biólogo, hidrólogo, lo que sea. Y en base a eso después de decidir nosotros como habitantes y después los profesionales que decían realmente cuál sería el menos men impacto ambiental. No nos olvidemos que allá en Las Hermanas todo es zona de bosque nativo. Ya tenemos un impacto bastante grave que no solamente se quemó, sino que se sembraron. Se sembraron casi 4.000 hectáreas. No, se pretendieron cerrar, pero bueno, gracias al movimiento de los vecinos y distintas organizaciones lo que se logró es que, que, que no se siga sembrando en la zona de la isla de Chihuahua. Es que, que haya perdido estado parlamentario. La ley hoy no es lo mismo que cuando perdió estado parlamentario en el 2017 porque actualmente contamos con un 40% del humedal del río Paraná quemado. Eso significa que 40% del humedal no tiene digamos, la flor y la fauna como la conocíamos. Sí, la ley de humedales, lo que, el año pasado acompañamos a los chicos, los recibimos y demás, estuvimos en el Congreso y creemos que es necesario. Hoy se cayó, se perdió el Estado parlamentario, pero hay que seguir insistiendo y hay que seguir luchando. La ley de humedales es fundamental para todos nosotros, para todos los pueblos costeros y bueno, para todo lo que es el del Paraná.